Uno. Bienvenidos, amigos, a Café Consciente. Nuevamente, como todos los lunes, estamos acá reunidos para estar hablando con líderes que están haciendo cosas, que están haciendo cambios, que están construyendo este mundo, el mundo que esperamos ver, ¿viste? Que están todos esperando que mejore y que los demás hagan. Bueno, nosotros lo estamos haciendo acá, en este Café Consciente, como en cada lunes. Hoy vamos a estar hablando del miedo y para nada mejor que empezar esta reunión con un hermoso cuento, así que te voy a contar un cuentito. Había una mamá que no quería que su hijo... Sí, me silencié solo, ahí está, que no quería, ahí está. Había una mamá que no quería que su hijo salga solo a la calle porque era muy chiquitito. Entonces agarró y le dijo que había espíritus que se llevaban a los chiquititos. Entonces el hijo no salía porque tenía miedo de, de los espíritus. Y el nene empezó a crecer y a crecer, y la mamá le seguía diciendo que había espíritus en la calle, entonces simplemente no salía. Siguió creciendo, llegó, tenía 16 años, y la mamá empezó a preocuparse porque el nene no salía a la calle. Entonces agarró y fue a consultar a un profesional. Y el profesional le dijo, bueno señora, usted le tendría que decir la verdad, que le mintió y que no hay ningunos espíritus que se lo van a llevar. Y la mamá le dijo, no, no, pero yo no le puedo decir que le mentí. Entonces volvió a la casa y pensó, mejor voy a inventar otra mentira. Entonces le dijo al nene, mirá, yo te voy a dar esta cadenita, y le puse una cadenita, y mientras vos tengas esa cadenita, no, los espíritus no te van a llevar, porque esta cadenita te va a proteger. Y el nene le hizo la pregunta obvia, y le dice, pero entonces ¿a quién te va a proteger a vos? No, lo que pasa es que a la gente grande ya los espíritus no se los llevan. Ah, bueno, está bien, le dice el nene. A los pocos días la mamá muere y el hijo se quedó solo. Y resulta que nunca salió a la calle porque tenía miedo de perder la cadenita. Entonces, vamos a hablar de qué es el miedo, cuál es el origen, um, y por supuesto, qué podemos hacer frente al miedo. Entonces acá tenemos en nuestro panel calificado, tenemos ahora sí pueden activar el micrófono, tenemos a José Pérez, Paulino González, a Pat HC Mentora, a Claudia Corre, que viene eh, por primera vez, es Corre o Corré, que viene por primera vez al Café Consciente, activa el micrófono, estamos obviamente con Tavo, que no tiene cámara porque está despeinado hoy, pero está transmitiendo en vivo... De, de Colombia para Paradigma Radio, tenemos a Del Karim, que vino a visitarnos también, vamos a ver si va a ser más oyente o más hablador, ya lo vamos a ir viendo, y por supuesto a Jessica Landauro nuevamente, hoy sin todos sus familiares, porque el otro día los puso, acordate, en el café con anterior, los puso a todos los, a todos los familiares, uno atrás del otro, y le dijo, vos te pones a escuchar esto, les dijo, y bueno, uy, perdón por la música, ahí está, ahí pasó. Tengo las ventanas abiertas y estoy en, una, en un lugar un poco transitado. Bueno, entonces, ¿qué me pueden decir del miedo? ¿Quién empieza? ¿Quién tira la primera piedra en este café? Bienvenidos a Café Consciente. ¿Quién arranca? Creo que Pat si no tiene se ganas se de hablar, yo. entonces. Creo que Pat tiene ganas de hablar, entonces yo, yo, siempre yo, yo. tiene ganas de hablar. <risa> Por pues eso digo, si no se animan, yo ya sabes que siempre tengo ganas adelante, de hablar. Adelante, adelante, vamos. <risa> Acuérdense de hacer no, intervenciones gracias. breves para que podamos ir intercambiando. Bienvenido John Barón también acá, que nos vino a visitar que hace rato, que no tiene abandonado. Dijo gracias ya. Marcos. No, mucho trabajo no Marcos. <risa> mucho okay, trabajo. Ok, ya voy a hablar. Dale, eh, yo quiero iniciar, eh, me di a la tarea de investigar lo que era en eh, definición, miedo, porque hace mucho que yo ya perdí esa... Esa habilidad de tener miedo, entonces dije, vamos a investigar qué es. Lo que me, a mí me, me, me causó, eh, pues, eh, como que controversia, es que es la sensación de angustia provocada por la presencia de un peligro real o imaginario. Eh, y pues esa, por, ¿por qué me crea controversia? Porque es, es entonces cuando... Por eso las personas viven eh, invadidas de miedo, porque en todo momento esa sensación la son, es provocada por su propia mente. Y es ahí donde, donde no, no, no va a cambiar nada, ¿no? Si nuestra mente no la alimentamos con cosas positivas, siempre vamos a estar viviendo con esa sensación de angustia. Muy bien dicho en tu cuento, o sea, no se va a salir, no se va a aventar. ¿Por qué? Porque siempre va, va a vivir con esa sensación. Ya, listo. Bueno, para ya listo. Para poner un poquito de, de coordinación en todo esto, acuérdense que pueden levantar la mano, hacen clic en participantes, y abajo tienen una opción que dice levantar la mano, ¿sí? Eh, de esa forma le avisan a me avisan a mí porque soy el que ve las manitos para ir coordinando Y si no directamente hablan, pero si ven que es difícil meter el bocado Entonces en ese caso levantan la manito y listo Las intervenciones, bueno, como les dije las vamos a hacer medianamente de un minuto o dos cada uno Para que haya una fluidez en esta comunicación Aunque hoy no somos muchos, a veces somos más y es más complicado todavía eh, la, El miedo es una emoción universal no existe absolutamente nadie que haya pasado por esta tierra que no haya sentido miedo. ¿Quién más quiere seguir conversando sobre esto? Dale, John, adelante. Active el micrófono y... Bueno, eh, yo estuve leyendo un ratico y caí en cuenta de que pues, el miedo es una de las emociones más básicas del ser humano eso es una emoción que principalmente la veo como, para el ser humano, como supervivencia. Yo les quiero hacer esta pregunta a todos ustedes, ¿qué pasaría si viviéramos sin miedo? Si me pueden contestar cada uno por uno, por favor, ¿qué pasaría si viviéramos sin miedo? Bueno, eh, yo creo que no podemos vivir sin miedo, ya apartamos de eso porque tenemos experiencia humana, o sea, somos, tenemos... Um, es una, una experiencia de humano, por eso soy un humano. Si no, no, si sería un espíritu solamente, tal vez no tendría miedo, pero creo que como humano no puedo evitar tener miedo, ¿no? Ese es mi, mi punto de vista. Pat, adelante. Ok. ¿Qué pasaría cuando vives sin miedo? Eh, te avientas, te arriesgas, te, eh, eres libre, eh, empiezas a explorar, empiezas a conocerte, empiezas a buscar el más allá de todas las situaciones. Por eso yo les mencionaba hace un rato que hace un tiempo yo dejé de sentirlo. El miedo te paraliza, el miedo hace que tú eh, hagas un diagnóstico extra de lo que está sucediendo y siempre te vas a topar o siempre te vas a quedar en lo peor que pudiera pasar. Sin embargo, cuando cuando tú vives eh, sin miedo, te arriesgas a hacer las cosas, te arriesgas a tomar las experiencias, te, te... comienza tu espíritu a vivir más libre. El, el, el, el, yo quiero aportar algo ahí, pero veo que Claudia Correa está levantando la mano, entonces prefiero darle la palabra y después yo... Adelante, adelante. adelante puedes, igual que cuando les dije levantar la mano, me refería a hacer clic abajo, levantar la mano. <risa> <risa> <risa> Aunque si quieren hacer así, háganlo. Es que de verdad, de como es la primera vez que utilizo la aplicación, no veo como donde diga levantar la mano. ¿Qué tenés, ¿Qué tenés Claudia? ¿Celular? ¿Estás con Android? No, estoy en la laptop. ¿Android? No, sí. Windows. Windows, así es. Windows, ok. haces clic abajo en participantes y luego abajo en levantar la mano. O en más, levantar la mano. Después buscar lo después que... Claro Ahí. que sí, ya, lo tengo listo. Dale. Bueno, yo concuerdo con la opinión anterior, eh, no por nada tenemos miedo, es una cuestión evolutiva, que, bueno, anteriormente... El miedo, pues, nos enseñaba a detectar los peligros precisamente para sobrevivir. Entonces, yo no creo que el miedo sea tan malo. Lo malo es no tener la conciencia de la situación o la madurez para reaccionar a ese miedo. Identificar como la fuente y decir, ok, es un miedo real que me pone en peligro o es un miedo imaginativo o inducido por una situación o agente externo. Eh, Claudia, te hago una pregunta. ¿Estás en un lugar público vos? Sí. Ah, eso explica. Eso explica el, el sonido. Bueno. Como ahora voy con John que levantó su mano y con Nilda. Como aprovecho para, para anexar a lo que dice Claudia. Que. Espera que pongo acá. Ahí está. Que.. Eh, yo creo que somos muy ignorantes, que desconocemos, que no tenemos inteligencia emocional. O sea, la inteligencia emocional la aprendemos. Y lamentablemente consideramos al miedo como un problema. La consider consideramos que, eh, que el miedo es una emoción negativa e indigna. Y separamos entre personas valientes y cobardes. Y así eso se debe a la... Um, al desconocimiento de lo que es en realidad el miedo, ¿sí? Ahora después vamos a seguir avanzando en, en esa línea. Nilda, bienvenida, gracias por estar nuevamente. Los miércoles están con Nilda en Paradigma, no, en, sí, en Paradigma Radio, pero el programa ya ella se, eh, se llama Perspectiva, que es a las 10 y... Eh, Nilda, ayúdame con eso, 19.30... Eh, 19.30 de Argentina. Ayúdame con el horario, por favor. 21 No, 21.30 7.30 hora de Colombia, 8.30 hora de Venezuela. Creo que es 9 y media hora tuya, ¿no? 7.30 Colombia, vale. 7.30 Colombia. Hola, Nilda. ¿Cómo está? <risa> <Una> <risa> Hola, yo. Un abrazo grande, amigo. Un abrazo. Rico mismo, vale, bien, Saludos, Nilda. Bueno, bueno, un abrazo, que... un abrazo a todos. Yo digo por lo menos que, que el miedo es un problema, pero ya cuando es disfuncional, ya teniéndolo, porque yo creo que pues las emociones son positivas o negativas, no, yo creo que una emoción es positiva, todas las emociones son positivas, ya mirando, depend, ya como que dependiendo de la persona, ya podrá decir si es una negativa o es positiva, pero en lo particular digo que las emociones siempre son positivas. Y pues yo digo que el miedo ya es, se vuelve un problema cuando ya es algo disfuncional directamente. Por lo menos cuando yo empecé en la carrera de coach, a mí me daba mucho temor hablarle a ciertas personas. Y era ese miedo, pero ese miedo o te paraliza o te impulsa. Y eso es lo que pues tengo yo más o menos desde mi punto de vista, que creo que el miedo es un problema cuando se vuelve disfuncional. Y ahí para allá no lo veo como, como con problemas directamente. Aprendo a controlar tu miedo, uff, vivís de maravilla, vivís excelente. Dice Gustavo, dice Gustavo, bueno, aún con miedo me arriesgo, considero que el miedo es una voluntad, y estoy de acuerdo con Marcos en que el miedo es existente, que existe en la esencia del ser humano, y a partir de experiencias, este nace, crece, y depende de nosotros que se reproduzca o muera, que tengas pequeños mieditos, hijos de tus miedos. Uh, ¿Ni la ibas a hablar? Porque habías levantado la mano, ¿o fue una equivocation. No, no, no. Estar aquí en tu programa y no participar en pecado mortal, ya sabes por qué mi imagen no sale. Negado totalmente a preguntar por qué. No hay eh, pero con relación al miedo, yo sí tengo un par de cositas. ¿no? Lo primero es que el miedo eh, es una condición natural del ser humano. Eh, además, es imposible no sentir miedo. Desde la inteligencia emocional aprendemos que el miedo eh, es un una emoción que se alberga en una zona de nuestro cerebro al que el consciente no tiene acceso. Por lo tanto, sentir miedo es una condición natural del ser humano que viene además como mecanismo de defensa. Cuando siento miedo es cuando mi cuerpo se prepara en todas sus dimensiones para defenderse de ese miedo. ¿no? Eh, incluso quiero recordar una frase de Nelson Mandela que decía, aprendí que el coraje no es la ausencia de miedo, sino el triunfo sobre él. El hombre valiente no es aquel que no siente miedo, sino el que conquista ese miedo. Y además decir que el miedo se vuelve eh, difícil, patológico, difícil de manejar cuando se vuelve fobia, cuando se vuelve ese miedo incontrolable que supera eh, a la razón y no la deja actuar por encima del miedo mismo. Entonces yo no creo que el miedo eh, sea algo que podamos suprimir de nuestra vida y de nuestra existencia, hace parte de nuestra condición humana, es como decir yo no tengo nunca hambre o yo no tengo nunca sueño es decir, hace parte de esas emociones muy básicas del ser humano, eh, lo que debemos permitirle al miedo es estar presente para alertarnos, para darnos un aviso sobre el cual debemos tomar conciencia para encarar situaciones. Cuando sentimos ese aviso eh, de, de miedo, es, es el momento de reaccionar y pensar, algo hay sobre lo cual yo debo tomar acciones o pensar muy bien antes de. Y lo que no debemos permitir, es lo que todos de alguna manera creo estamos de acuerdo, es que ese miedo nos paralice, es decir, que se vuelve una fobia incontrolable ante la cual no tendremos control. Esa es mi opinión porque desde la inteligencia emocional sabemos que eh, ese tipo de emociones no son controlables desde el consciente, lo que sí podemos controlar es la reacción que tenemos frente al miedo, el tiempo que ese miedo va a ser parte de nuestra vida y el tamaño que dejamos que cobre, es decir, hasta dónde lo dejamos convertir en una fobia o en un sentimiento que se quede en nuestra vida y nos paralice. Hay cosas que seguramente el oyente no sabe ni tiene por qué saber, y que nosotros estamos acá para decírselas. Porque si entraste acá y estás viendo este video en vivo o lo estás viendo en YouTube, eh, una hermosa repetición que por cierto, podés compartir y te vamos a agradecer si la compartís con el hashtag Café Consciente, eh, entraste para aprender, entraste para ver qué cuernos es todo el miedo y cómo superarlo. Y como muy bien dice Nilda Urdaneta, el miedo, eh, este tipo de miedo reprimido a veces a veces no, siempre, es la antesala del pánico y de la ansiedad, del ataque de pánico. El ataque de pánico no es más que miedos que, fueron, que, que han sido tapados y que no han sido procesados. ¿okay? Entonces, eso es un punto muy interesante a compartir con ustedes hoy, a que lo tengan en cuenta. Eh, y para agregar a todo esto que yo les vengo compartiendo, que es una emoción universal, que consideramos que es negativa e indigna, lo cual nos hace a veces taparla que consideramos que el miedo es un problema y nos estamos confundiendo, a nuestra, gracias a nuestra ignorancia en inteligencia emocional. Les voy a agregar, antes de dejar pasar a, eh, ¿quién era? A José. Les voy a agregar que nosotros separamos, separamos eh, perdón, olvidamos, está, está, me quedé en separamos, olvidamos que el miedo es una señal, es una señal que a mí me está avisando la desproporción entre la amenaza... Y mis recursos. Es un aviso que me está diciendo: Mirá, tenés una amenaza nivel 8, como si fuese un Pokémon, ¿no? <ríe> y yo tengo recursos nivel 5. Entonces, mi miedo, matemáticamente, no hay que ser Einstein, es un 3, entre comillas. En función de que yo desarrolle mis eh, habilidades, mis recursos, voy a tener menos miedo de enfrentar esa amenaza porque estoy preparado para ello. Y viceversa, Cuanto yo percibo que la diferencia es muy amplia, que la amenaza es muy grande y que yo no tengo recursos suficientes, más grande va a ser mi miedo. Eh, José, adelante. Sí, quería comentar precisamente de eso que estás diciendo, que de, dependiendo del nivel de la amenaza, de la magnitud de la amenaza, del miedo que sintamos hacia ella, es como podemos reaccionar. Y, y de ahí viene esa división. Que se hace entre lo que es el miedo real y el miedo neurótico. El miedo real es cuando está, es proporcional al nivel de la amenaza que existe y el me, me, miedo neurótico es cuando hay una desproporción entre el, el sentimiento de, que, que hay en ese momento y la amenaza real existe. Entonces, pero también quiero, yo, yo hablaba en uno de los Café Conscientes pasados que el problema actual es que hay miedo al miedo. ¿No? O sea, se, ha, se ha generado una sensación de que el miedo es negativo, de que el miedo debemos eliminarlo. Por ahí escuché una vez un, una frase que decía, la felicidad es la ausencia de miedo, etcétera, etcétera. Cuando, cuando realmente eh, desde mi punto de vista no es así. El miedo, eh, una vez que lo identificamos y lo canalizamos y lo utilizamos de manera correcta, incluso a nuestro favor puede... Impulsarnos a desarrollar muchas cosas, pero siempre atentos y conscientes de la posibilidad de la existencia de un riesgo. Y entonces ahí es donde viene eso que tú mencionaste también hace rato, que nos eh, hacemos divisiones entre valientes y cobardes. Pero uh, yo incluso voy más allá y digo: el, el, el, uh, lo contrario a cobarde no es ni siquiera el valiente, sino el temerario. Y entonces. Eh, eso ni siquiera es mío, sino de Aristóteles, que sea que el temerario es aquel que va sin miedo por la vida. Eh, el valiente siente miedo, pero a pesar de sentir miedo, se arriesga, hace acciones, pero considerando que hay un riesgo ahí presente. El cobarde sí es aquel que se paraliza y no hace absolutamente nada. Entonces, ahí lo que quiero es hacer claridad en, esta, eh, en, esta, en lo que es opuesto a cobarde, que no es valiente, sino temerario. Y el valiente está en el medio de esos dos, de esos dos extremos. Claudia. Sí, bueno, eh, escuchando todo esto, pues nos damos cuenta de qué tan importante es uh, una escuela, o que nuestros sistemas escolares, o que nuestra educación recibida desde la familia, pues tenga esta conciencia de alentar a los pequeños, ¿sí? porque creo que nuestros temores comienzan, pues desde el momento en que empezamos a recibir estímulos del ambiente externo, y los primeros estímulos que recibimos son de nuestros padres, como bien dice tu historia, ¿no? Eh, entonces yo creo que no hay suficiente información eh, o una educación basada en, en esta escuela como de, de inteligencia emocional, que era la, la que buscaba. Y pues aquí detectamos pues estas necesidades, ¿no? Que están ausentes y que entonces cómo podemos ayudar para que se aborden estos problemas y no se vea al miedo como con este rechazo, ¿no? Y para no seguir etiquetando valientes, cobardes y todo lo que se desprende de ello. Bueno, eh, gracias Claudia. De hecho, juntando ¿no? lo que dijo José con lo que dijo Claudia, fíjate que el problema es el miedo al miedo. Si vos estás viendo este video, insisto, estás viendo este video, el problema tuyo no es el miedo, el problema tuyo es... ¿Cómo, ¿Qué haces con el miedo? <coughs> el, el, el tema es que yo tengo miedo y luego tengo una reacción a este miedo. Y como yo reaccione al miedo, va a, de eso va a depender el futuro de esta emoción. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué, qué, qué pasa? ¿Qué, ¿Cómo puedo reaccionar? Y puedo tener enojo, me puedo enojar porque tengo miedo. Me puede dar vergüenza, ¿sí? Me da vergüenza. Me, me atemorizo, ¿por qué? Porque me han cargado, de chiquito me han, no sé cómo se dicen los diferentes países, ¿no? Se han burlado de mí. Ah, tiene miedo, es cobarde, ¿no? Me desprecio, me descalifico, porque el miedo me frena a hacer eso que yo quiero hacer. Entonces todo eso hace que yo empiece a tener miedo a tener miedo. Y ahí es donde me pongo en esa situación de empezar a tapar, a, a, a descalificar el miedo, a taparlo, a hacer otras cosas, a no darle importancia, a decir, no, eso no es para mí, yo hago, eh, igual sigo para adelante, no, no hago caso, no tengo miedo, y esa es justamente la antesala del pánico, un miedo mal procesado, una emoción que no estoy, no estoy mirando, y me olvido que las emociones están para ser exploradas. Las emociones no están ni para ser rechazadas, ni para ser eh, explicadas, no, están para ser, para ver qué me quieren comunicar. Las emociones me están comunicando algo. Eh, Nilda. Eh, yo quisiera darle la palabra tanto a Pat como a Abdelkarim, que estaban ahí primero que yo levantando manito y luego vuelves conmigo, ¿vale? Vale. Abdel Karim, adelante. Aló, me escuchan. Sí, te escuchamos. Ok. Bueno, en, en, en, uh, disculpe la, el español mío porque no, nunca estoy español. Pero lo más importante para mí es que el miedo tiene que existir en uno mismo, porque el miedo hay una parte positiva y otra negativa. Eso es lo que genera una uh, energía, puede ser positiva, como salvar la vida de uno, puede generar una parte, una energía negativa que puede frenar el desarrollo personal de cada quien, el, según eh, la parte de energía negativa es la parte que entra un diálogo interno y te limita, no te deja avanzar, eso depende cuando existe una falta de fe, y segura, seguridad en uno mismo. Yo creo que uno tiene que trabajar la parte eh, de miedo en la parte positiva, porque siempre va a existir, nunca se va a desaparecer. Eso es la base igualito que éxito, fracaso, porque el éxito viene después del fracaso. Y siempre hay que ensayar, ensayar, ensayar para lograr el objetivo de cada quien. Según uno puede eh, confron, confrontar el miedo para poder avanzar. Si no lo confronta, nunca lo va a ganar. Siempre el miedo va a ganar a uno mismo y nunca va a avanzar, según me, la opinión mía. Eh, ¿De dónde sos, Alder Karim? ¿Cuál es tu lengua? <risa> árabe. Yo soy árabe, soy de Marruecos, vivo en Venezuela. Ah, oh, linda mezcla, bárbaro. Gracias, gracias, gracias. por estar, gracias por participar. Cuando quieras levantás la manito y seguís hablando. Pat, adelante. Okay. Hola. Gracias. Eh, vuelvo, vuelvo yo a, a mencionar sobre los conceptos, ¿verdad? Eh, eh, uno de los conceptos que a mí también me llamó la atención es que el miedo es sentimiento de desconfianza que impulsa a creer que ocurrirá un hecho contrario a lo que se desea. Es ahí donde eh, entra eh, lo que dice eh, ¿cómo se llama la anterior? <ríe> Abdel, eh, eh, Abdel, Karim. Que, Abdel Karim, que nosotros tenemos que, que aprender a creer en nosotros. En el momento en el cual no, cual, en el momento en el cual desarrollamos esa habilidad de creer en nosotros, el miedo no es que lo quites, va a existir porque es una, es un, es un sentimiento, es una emoción. Sin embargo, la vas a poder canalizar a algo mejor, vas a poder pensar siempre en positivo y siempre va a entrar esa ese proactividad, ese, esa forma eh, de decir, no lo acepto. Hoy tengo miedo de salir fuera porque los martes dicen que no, no debes de viajar. Eh, bueno, es un sentimiento de desconfianza que impulsa a creer que ocurrirá un hecho contrario a lo que se desea. Si yo deseo viajar eh, solo por el miedo me voy a paralizar y no lo voy a hacer, eh, entra en nuestro poder de decisión. Somos personas eh, pensantes y debemos de utilizar en todo momento ese poder de decisión para confiar, vuelvo a decir lo que dice Abdel, confiar en nuestra fe y decir... Va a suceder las cosas que nosotros queremos, la fe es la certeza de que algo va a suceder, el miedo es la desconfianza eh, de lo algo contrario a lo que deseas, simplemente ten más fe en ti, confía más en ti, confía más en tus acciones, arriesgate más y cuando menos te lo esperes tendrás resultados, esos resultados si no son buenos, son experiencias, y esas experiencias que te van a hacer que tú tengas algo para analizar y para la próxima volver a hacerlo mejor. Gracias gracias Pat, y gracias por estar acá sabiendo que estás pasando un momento, eh, te viniste para mi equipo, estás pasando los momentos esos geniales que nos pone la vida adelante, y gracias por estar. Eh, me encantó porque le dijo Abdel, ¿viste Abdel? Ya no te estamos diciendo Abdel Karim, te dijimos Abdel, porque si no, no terminamos más de nombrar tu nombre, ¿verdad? Abdel. La próxima te vamos a decir AB. El próximo café ya sos AB, porque si no, no terminamos más. Eh, habíamos hablado de... Eh, Oiga, si el mío es Pat también, ¿Qué? ya, yo no soy Patricia, ya soy Pat. Pat. Pat. <risa> eh, lo, que dice, lo que dice Pat, justamente, es uno de, de los recursos que nosotros tenemos para enfrentar, eh, para procesar el, el miedo, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué necesito? ¿Qué necesito? Una de las cualidades que necesito para enfrentar el miedo es la estructura mía de autoestima. Cuando yo me doy cuenta que lo que voy a enfrentar, ¿sí? por ejemplo, no sé, una entrevista laboral, una conferencia, eh, no sé, un hombre que tiene que ir a sacar a, a, a... para invitar a salir a una mujer, lo que fuere, me doy cuenta que mi autoestima va más allá de toda esa situación y empiezo a preguntarme qué puede pasar si me sale mal y me doy cuenta que yo de todos modos sigo siendo valioso, sigo, estando, sigo siendo feliz, que tengo una estructura que me, hace, que me hace feliz, que me hace completo, que no necesito eso, me gustaría tener un resultado positivo, como bien dice Pat, pero no lo necesito, no me voy a morir si la mujer me dice que no, no me voy a morir si no me va bien en ese trabajo, no me voy a morir si no doy la mejor conferencia del mundo, porque sé que puedo dar muchas otras y que voy a tener mejores oportunidades, y se lo digo porque es lo que yo sentí cuando estuve hace muy poco dando una conferencia en otro país, y cuando llego ahí digo, wow, ¿qué pasa si me equivoco? ¿Qué pasa si... Y agarro y digo, no, pará, digo, ¿Qué, qué, qué, yo soy más grande que todo esto y me lo digo a mí mismo y me miro al espejo y me lo digo para estar confiado, para, para despertar mi autoestima y mi seguridad. Y eso es lo que vos también tenés que hacer si estás enfrentando un miedo. Eh, Nilda, adelante. Yo creo que este es un tema que, que, que pica y se extiende, porque hay muchas cosas del miedo que debemos tomar en cuenta entre ellos, de dónde viene el miedo, cuál es la raíz del miedo de cada uno de nosotros. Eh, yo soy de las que cree que somos en gran medida lo que hemos vivido, y por lo tanto, solo una mínima parte de lo que somos, estamos conscientes de eso. Mucho de lo que somos ni siquiera estamos conscientes, muchas de las cosas en las que creemos, ni siquiera estamos conscientes de que creemos en eso. Y por eso muchas veces nos enfrentamos a situaciones que eh, nos, nos producen miedo y en algunas ocasiones tiene que ver con algo que hemos vivido, que en el pasado se presentó y nos, nos produjo una experiencia desagradable por cualquiera, como quiera que se llame esto desagradable, y eso nos produce miedo tener que enfrentarlo de nuevo, solo que no tenemos recuerdo de eso. ¿no? Eh, vamos acumulando una, una serie de experiencias a lo largo de la vida y esas experiencias van creando un banco de datos, emocionales en nuestro sistema límbico, allí están, allí se quedan, y ellas son las primeras en reaccionar cuando nos enfrentamos a, de, a determinadas situaciones, ¿no? Yo lo digo porque por ahí Claudia hablaba un poco sobre los niños, yo la semana pasada en perspectiva hablaba un poco de inteligencia emocional con los niños y decía, tenemos que tener cuidado cómo los estamos programando, tenemos que tener cuidado qué les estamos enseñando, y nosotros mismos podemos estarle enseñando miedo que ni siquiera es de ellos, sino nuestro. Si a mí como madre hay algo que me da terror, me da pánico, me da miedo, y cada vez que me enfrento a ese algo, expreso mi miedo abiertamente y me paralizo, etcétera, y estoy con mi bebé, pues seguramente él va a aprender eso y va a heredar un miedo, ¿no? Entonces, eso, pues por un lado, poco los que tenemos la responsabilidad, bueno, ya, ya yo no la tengo, la tuve, ya lo mío volaron, estoy de, de, de recién casada otra vez. Pero pero sí, los que tienen eh, hijos pequeños en su casa, entender que no debemos traspasarle nuestros miedos ¿no? a ellos y ese traspaso y esa herencia de miedo se hace cuando frente a ellos nos paralizamos ante el miedo o expresamos abiertamente nuestro miedo eh, sin control. Debemos más bien enseñarles lo que yo creo que es el miedo como cualquier otra emoción, la el amor, la felicidad, la tristeza, eh, etc. ¿no? Todas estas emociones no son otra cosa que eh, la experimentación propia de la realidad, y desde allí lo que debemos es construir eh, nuevas reacciones emocionales a esos antiguos paradigmas y, e ir creando nuevo banco emocional. Y bueno, finalmente decirles que yo, tú nombrabas, Marco, algo que a mí, a mí me, me suena mucho y es ese miedo cuando nos toca pararnos en público a decir cuatro cosas. Eh, es un miedo que yo en lo personal tengo años haciendo lo que hago y me sigue dando ese miedito de los primeros dos minutos, ¿no? Ese, ese inevitable miedo que no es otra cosa para mí y que hago teatro desde que tengo cinco años o sea, que no es la primera vez que me paro en un escenario, lo hago desde que tengo cinco años. Y todavía me hace miedito porque yo pienso que es un poco ese respeto a, a ese público porque quieres darle lo mejor. Y lo que le enseño a la gente que trabaja conmigo eh, en el mentoring de comunicación, eh, algunos de ellos en oratoria, lo que les digo es convertir el miedo en una energía positiva que te impulse y no que te frene. Cuando tú sientes miedo, vuelvo y repito lo que decía antes, es, eres tú mismo advirtiéndote desde tu yo inconsciente, que hay algo nuevo, que hay algo difícil, que hay algo que por alguna razón eh, te genera una alerta, pero en ese mismo momento tú lo que tienes que hacer es construir esa realidad que haga que el miedo se convierta en energía. ¿Y cómo la construyes? Mirando alrededor, eh, creando escenarios en tu cabeza que te permitan ver la situación actual de una manera mucho más manejable para ti. Como dice Marcos, pues de pronto desde tu propia autoestima, pero también puede ser desde el, sí, yo tengo toda mi autoestima parada, pero cuando a mí me tocó tirarme por primera vez en un, en un canopi esto, tirarme en una liana de esta por primera vez en mi vida, eh, yo tenía toda la autoestima del mundo, pero igual me aterré. Entonces es más bien, cuando esas situaciones pasan, ¿qué hago? Pues lo que hago es convertir el miedo en energía, y decir esto es algo nuevo, y algo que quiero probar, y algo que quiero intentar. Eh, pero no nadie le está diciendo a todos los que nos están oyendo que esto es fácil pero sí es un tema de convertirlo en hábitos. Dice, dice Gustavo Guerra, el miedo motivador es lo mejor que nos puede pasar. Me da miedo ser ignorante, pues estudio. Me da miedo la obesidad, pues me ejercito. Me da miedo la pobreza, entonces trabajo. Me da miedo verme fracasado, pues busco ser exitoso. Y así sucesivamente. Manda también saludos a Alexandra Pontón y dice, el miedo existe siempre, lo importante es reconocerlo para superarlo. Reconocerlo para superarlo. Bueno, estoy viendo que estoy tratando de interpretar bien las palabras. Eh, y John, que escribe en el chat, <risas> viva lo grande a pesar de tus miedos. <risas> Adelante, eh, Tony, dale Tony que todavía no hablaste. Un saludo como siempre, hola desde Costa Rica, pura vida, feliz de estar pues en una nueva, en un nuevo café consciente. Eh, hoy es un tema súper importante, ¿verdad? Y que, y que pues es un tema muy largo, muy extenso, ¿verdad? Sin embargo, pues un día escuchaba a alguien decir que tenemos miedo porque tenemos la famosa necesititis, o sea, necesitamos muchas cosas para ser aprobados. Necesitamos este hoy en día, necesitamos demasiadas cosas, inclusive ese miedo que nos da a veces cuando estamos en un trabajo de que en determinado momento nos quiten de ahí. Bueno, si estás haciendo las cosas bien, no te van a quitar, eh, si las estás haciendo mal, por supuesto que te van a quitar, verdad. Yo creo que estamos yendo de, llenos de muchas necesidades, nos hemos llenado de muchas necesidades que eso nos convierte en miedo, verdad. Este cuando nosotros dejamos tantas necesidades y, y nos abrazamos al amor, que es el contrario al miedo, ¿verdad? Este, comenzamos nosotros a, a crear una, una mejor autoestima, que ya lo decía Pat, ¿verdad? Pero todo nace del amor, ¿verdad? O sea, la contrariedad, al final de cuentas, de, del amor es el miedo, ¿verdad? Es, ese miedo transforma el resto de emociones negativas, pero si nosotros nos amamos, eh, mantenemos bien nuestra autoestima, yo creo que no hay nada que temer. Claro que tenemos que tener una buena preparación día a día en lo que estamos haciendo. Eh, es cierto, y, y lo digo nosotros los que damos charlas y somos conferencistas, siempre tenemos ese pequeño miedo que es como una alerta de, ¿te preparaste bien? Eh, ¿Realmente este, estás bien preparado para hacer las cosas como tienen que ser? Pues nada, si, si estamos bien preparados, en la vida no todo tenemos que saberlo. Eh, todo va apareciendo poco a poco pero sí tenemos que caminar, tomar acción eh, creo que una de las cosas más importantes para derrotar el miedo por lo menos a mí me funciona es cada vez que tengo miedo tomo acción vamos a enfrentarlo a ver qué pasa voy a dejar de escuchar esa neblina que tengo en mi cabeza y ese, ese este acto que he creado yo porque la mente no está muy buena para crear escenarios majestuosos pero de peligros y al final de cuentas cuando nosotros los enfrentamos era una bola de humo, ¿verdad? Entonces, yo los invito más que todo a tomar acción. Para A mí me ha funcionado. Cada vez que tengo miedo, tomo acción. Y bien lo decían en ese chat que pusieron ahí. Si tienes miedo a ser gordito, pues, ejercítate. Si tienes miedo a la pobreza, pues, trabaja. Si tienes miedo a, pues, a, a lo que tengas miedo, siempre, enfréntalo de la mejor manera y positivamente. Saludos para todos. Pura vida. Dice Patricia en el chat, yo no puedo darme el lujo de tener miedo, aún tengo mucho por hacer y disfrutar de mi vida. Krishnamurti, que obviamente no es tan grande como Patricia, pero por ahí anda, Krishnamurti dice, el miedo es una frustración del pasado proyectada en el futuro. Nosotros generalmente pensamos que le tenemos miedo a lo desconocido, y en realidad lo que le tenemos miedo es, es porque estamos proyectando algo del pasado en eso, Desconocido. Y lo que rompe siempre el miedo va a ser la acción. Lo que no significa que tenemos que pensar que tener miedo está mal. Recordá que tener miedo es una señal que te está comunicando algo. Te está comunicando que tal vez los recursos que tenés no son suficientes. Y si, como muy bien dice Tony, vos tenés los recursos y los desarrollaste, como dijo Gustavo Guerra en el chat, entonces bienvenido al miedo, lo, ab lo abrazo, gracias, te hace sentir vivo, te recuerda que sos humano y que estás vivo. Y adelante. Ah, Claudia, dale Claudia, porque Jessica sigue en el teléfono, está full hoy. Dale Claudia. Muy bien, pues sí, yo voy de acuerdo con Tony y bueno, en experiencia personal. Eh, yo le tengo un poco miedo a las alturas, pero precisamente tomando acción es como he podido llegar a subir a Lista Seawall, que es una montaña de aquí de México y que se encuentra a más de 5 mil metros de altura. Claro que al principio pues solamente me pico en el camino y trato de no ver alrededor, ¿no? Pero... Creo que es una excelente forma de, de atacar el miedo, de tomar acción. Y pues otra cosa que quería comentar es que siendo el miedo tan primario, tan básico para nosotros, creo que no se platica mucho de ello, eh, respecto a cómo a, a los orígenes, eh, por ejemplo, los padres quienes estamos en esta situación, pues por lo regular evitamos el, el tema de los miedos, ¿no? Que mis hijos no vean mis miedos, ocultarlos, eh, tratamos de negarlos o, o de dejarlos de lado, eh, cuando creo que debería de haber una comunicación más abierta, porque precisamente, como bien dices Marcos, eh, creemos que nos descalifica tener miedo. Entonces eh, necesitamos tener una comunicación más abierta acerca de los miedos, y también compartiendo experiencias podemos identificar pues nuevas formas de atacar a esos miedos cuando son miedos que nos están afectando, ¿no? Claro, siempre respetando esta parte o, o esta conciencia de que el miedo también es parte de un proceso natural. Eh, no, no me acuerdo bien el orden. A ver, José, dale. Sí, no, yo, yo solamente quería hacer un comentario, porque lo hemos venido diciendo a la gente, sobre todo para aquellos que nos están... Eh, viendo después de la grabación. Le venimos diciendo a la gente que eh, sobre la importancia de canalizar el miedo y utilizarlo a nuestro favor. Pero, pero ¿cómo hacer esto? ¿no? ¿Cómo, cómo, eh, ¿Qué proceso hacer interno para poder canalizar ese miedo y utilizarlo a nuestro favor? Y, y yo me uno a lo que dijo Nilda sobre la importancia de traerlo al consciente, a la mente consciente, ser consciente de que el miedo uh -huh. que está diciendo y manejarlo. Y, y lo segundo es... Eh, eh, para aquellos que nos están viendo, hazte siempre esta pregunta, ¿qué es lo peor que puede pasar? Si me atrevo a dar este paso, a pesar de mi miedo, ¿qué es lo peor que me puede pasar? Y por último, también eh, quiero dejarles el mensaje de la importancia de identificar cuáles son esos, como, como dije al principio, cuál es el miedo real y el miedo neurótico, o la fobia, que es el miedo a una cosa en concreto, que ya necesita ayuda especializada, ayuda profesional, y puedes buscar la ayuda cuando es necesario. Entonces, son, son tres cosas básicamente ahí, hacerlo consciente, hacerlo consciente. Hazte la pregunta siempre, ¿qué es lo peor que me puede pasar si doy el paso? Y por último, si es necesario, busca ayuda profesional, busca una persona que te pueda ayudar a derrotar ese miedo, si en verdad es un miedo que no es real o es una fobia que estás padeciendo. Gracias José, sí, eh, me, me uno a José que me jodió la idea <risas> Pregúntate qué hay atrás de ese miedo Y tu mente va a decir, bueno, le tengo miedo a esto Ok, y entonces qué hay atrás de este Y bueno, viene esto Y qué hay atrás de eso Y esto Y vas a ver que cuando empieces a buscar atrás, atrás, atrás Vas a encontrar generalmente eh, tres cosas a las que les tenemos miedo Que me la, Yo las tenía anotadas por acá para que me las olvidé las tenía anotadas por ahí, por algún lado, eh, que no me las acuerdo, pero bueno, que una era la impotencia, le tenemos miedo a la impotencia, o sea que no saber qué hacer, ¿sí? Y las otras dos no me las acuerdo, así que después te las digo. <risa> eh, vale olvidarse, ¿eh? Dale, Pat. Ok. Eh, yo quiero hacer mención de que el miedo lo vamos a experimentar siempre, hasta el día en que muéramos lo vamos a experimentar, es como el enojo, ¿verdad? El enojo toda la vida la vamos a experimentar, solo depende de nosotros eh, cómo lo externamos, ya lo habían dicho ustedes. El, eh, tu miedo termina cuando tú logras que tu mente se dé cuenta que es ella quien lo crea. Y es ahí donde tú ya vas a entender que el miedo está dentro de tus posibilidades, no eliminarlo, pero sí no externarlo de una manera agresiva. ¿Debemos qué hacer? Pues aprender a controlar todas nuestras emociones, entre ellas lo que es el miedo. Debemos también, eh, como ustedes lo han mencionado, a accionarnos. El accionarte eh, te va a hacer vivir experiencias y esas experiencias te van a producir que tú tengas análisis de las situaciones que tú estás viviendo y con ello... Puedas tú eh, tener en tu poder de decisión salir de esas situaciones que te plantean hoy en miedo En programación neurolingüística mencionan mucho una dinámica que es anclajes. Es lo que Tony Robbins cobra como 5 mil dólares. Eh, esto de los anclajes es poner las situaciones como si fueran dos hojas de papel en el piso, donde una es la situación que te produce miedo y la otra es un lugar donde ahí tú consideras tener paz, tener tranquilidad, tener todas esas emociones que te van a ayudar a vencer el miedo. Entonces se coloca a la persona por última vez y se le hace mención que es por última vez, ahí es donde inicia el anclaje, eh, que entre a la situación que le produce miedo para que experimente qué es lo que, lo que siente. Y ahí la persona empieza a sentir escalofríos, empieza a sentir que está sudando las manos, empieza a desesperarse, quiere llorar y empieza a sentir todo lo que el miedo lo está paralizando, ¿verdad? Lo sacan de esa situación, lo, lo llevan hacia la situación donde va a traer la, las cosas positivas, le dicen que entren a, a, a ese código, empiezan a experimentar valentía, orgullo, felicidad, paz y le piden que traiga como si trajera burbujitas que traiga de ese tipo de, de, de emociones y se las lleve, de ese tipo de sentimientos y se las lleve a la situación que le produce miedo. Cuando vuelve a entrar la persona a esa a esa situación, él lleva armas, él ya lleva la arma de la valentía, de la paz, de, de la fortaleza, de, de, de tantas armas, que es lo que hace que en su experien, experiencia física ya no le produce tanto miedo. Y según el anclaje, depende ahora sí que la persona que lo haga, eh, la, después de esa situación puede perder eh, un porcentaje del miedo lo que le producía a una situación. Si yo tenía miedo a las arañas, eh, paso por esa experiencia y después cuando vuelvo a ver otra araña la veo del tamaño que es y no del tamaño que le lo, lo, lo producía mi fobia. Es algo, es algo que también nosotros deberíamos de aprender, ¿verdad? Donde mueren los sueños, mueren en donde es, es, es en ese lugar llamado miedo. Tenemos que quitar desde todo esto, toda nuestra mente, aquello eh, que nos produce miedo. Y hay algo que, que quiero agregar, ya por último, de Facundo Cabral, que dice que nos envejece más la cobardía que el tiempo. Los años solo arrugan la piel, pero el miedo arruga el alma. Abdel, bueno. Eh, por la cuestión del miedo, yo nunca va a conseguir, una persona, sea hombre o mujer, tiene miedo, se está enamorado. Nunca va a conseguirlo. Nunca, jamás. Lo que pasa es que hay mucha gente que le falta amor en, en, en su vida. Eh, la mayoría de adolescentes superan muchísimo, muchísimo el miedo. No tienen miedo para confrontar o enfrentar cualquier eh, obstáculo para avanzar y seguir para adelante. Eh, por la cuestión de anclas, hay una técnica muy mejor, por lo miedo, eh, se llama switch. Switch es una cosa que depende del auditivo, si la persona auditiva o eh, sensorial o, bueno, visual, eh, depende. En la cuestión, lo que estaba hablando, es que pasará... Si yo, ¿qué va a pasar si sigo con el miedo? Es una pregunta inteligente que te hace descubrir de la cosa que está detrás de ese miedo. Cada quien tiene miedo, depende de la, la personalidad de cada quien, porque el miedo es diferente que lo tengo yo que lo que tienen ustedes. Pero hay miedo que es personal y hay miedo que es natural. Lo natural, nadie puede, eh, eso sale automático, de la parte inconsciente. Si una persona, por ejemplo, eh, está caminando normal, aunque está gordo, lo que sea, viene un perro, por ejemplo, detrás de él, imagínate cómo va a correr. Le va a llegar una fuerza mayor, porque es una cosa que está en nuestra esencia, nuestra, en, eh, como nosotros somos parte de Dios, Dios nos dio ese poder. Nosotros somos representantes del Creador aquí en esa tierra. El Creador tiene todo el universo, pero nosotros, como seres humanos, somos los proferidos, tenemos un poder en esa tierra. Si nosotros mmm, localizamos nuestro poder, eso se puede dar cuando hay una eh, relación profunda, hay un, una energía que te de, deja conectar con el poder eh, del universo, de Dios, llámalo como tú, tú quieras. Cuando tiene eso, eh, tiene ese amor al prójimo, a, a ti mismo, porque el amor, si a uno le falta el amor a uno mismo, no puede ofrecer a otro eh, ese mismo amor. Yo digo que, que el miedo es muy esencial en uno mismo, pero hay uno que es negativo y otro que es positivo. El negativo, eso depende de la personalidad de cada quien que lo deja frenado. Pero siempre uno no puede resolverlo si no tiene herramientas técnicas o lo lleva, como dice eh, José, a la parte consciente. Es decir, que tiene que descubrir ¿Qué está pasando con, con uno mismo que tiene el, ese miedo? Y hay otra cosa que observe que hay otras personas que hablan, que, que dan conferencias, y todavía está presente ese miedo. Normalmente, en la primera, la segunda, no tiene que, que estar ese miedo en uno. ¿Qué pasa? Que hay personas que tienen que buscar en ese, ese trabajo, ese medio, Está, donde está él, se está generando paz interno en uno, por eso hay mucho fracaso, porque hay mucha gente que no trabaja, no descubren cuál es la cosa que le trae a uno mismo la paz porque eso es lo que te va a traer la felicidad y puede traerte la riqueza, puede traerte cualquier cosa eh, porque cada quien tiene su don y yo digo que, que la gente tiene que Mm, preguntar a uno mismo porque la respuesta siempre siempre la tenemos nosotros los coaches que por ejemplo que trabajan la parte de psicología o programación neurolingüística solamente ellos lo que hacen es elicitar la respuesta de uno mismo porque eh, eso personal como nosotros cada quien tiene esos códigos son personales eso dios que nos lo dio a nosotros nosotros es, tenemos la responsabilidad de descubrirlos para confrontar o enfrentar cualquier obstáculo que se presente a lo largo de nuestra vida. Eh, José. Sí, que quería hacer un comentario uh, aprovechando que... Carí que... se, se entró en el tema del amor y estaba leyendo por ahí en un blog que, que lo opuesto del amor no es el odio, sino el miedo. Eh, y me pareció eso súper es interesante pero volviendo al tema que estaba hablando Pat, de, sobre el anclaje eh, también eh, lo uno, el tema de la responsabilidad que como padres tenemos sobre los, con los niños por ejemplo eh, no sé en otros países pero en Venezuela el, el fantasma o, o, el, o, el, o lo, el espíritu maligno más común le decimos el coco, entonces cuando el niño cuando el niño tiene miedo al coco y le dice a la mamá, mamá tengo miedo, tienes que hablar con él. Tienes que decirle, bueno, pero ¿dónde está el coco? No está en el closet, tienes que agarrarlo y con el closet encender la luz. Mira, aquí no hay nada. Estar con él, darle la seguridad como padre, y eso va a crear en su subconsciente la seguridad que necesita para el futuro. Entonces, eso se mezcla un poquito también de dónde vienen esos miedos, de traerlo al consciente y del tema de la clase. Ah, ahí está. Eh, hoy estaba viendo a mí me gusta mucho Bukai, cómo, cómo explica ¿no? los conceptos y hoy estaba viendo esto ¿se ve? ¿la imagen? Sí. sí. y díganme rápidamente qué les viene a la mente de esa imagen, rápido lo primero que les viene un hombre persiguiendo a una mujer en un túnel rápido, bien, ¿qué más? ¿Nadie más? Lo que está atrás más grande que lo que está adelante. Una persecución, uno más grande que el otro, ¿qué más? y sí, estoy loca, yo vi que estaban bailando. de gente bailando. Barbara. ¿Qué más a mí ven? Me dio, a mí me dio la impresión de, de como si se estuvieran saliendo las cosas de uno. Como si están saliendo las de, de, de, de, de, de, de uno. Sí. Claro, sí, yo tuve la misma sí. idea. ¿Qué más? Me estuvieran saliendo las personalidades de uno. ¿Nadie más? Que están huyendo de algo que está... están huyendo de algo. Eh, okay. yo, yo la verdad siento que, que ambas imágenes se parecen tanto que pareciera que eh, yo soy causante de mis propios miedos, ¿no? Y que Ajá. voy como escapando de mí mismo. Muy bien, ¿quién más? Bueno, eh, lo, que, lo que comparte Bukai acá, que a mí me parece muy interesante, es justamente... Lo que, lo que dijo Nilda, ¿no? Que, estoy. que si agarramos las imágenes y las juntamos, sacamos el contexto, las imágenes son exactamente iguales, ni, no hay perseguidor ni perseguido, ambos somos parte de lo mismo, y lo que encontramos en esto es que los miedos nos pertenecen porque nosotros estamos proyectando nuestras frustraciones en el afuera, Nuestro, los miedos no están afuera, los miedos los creamos nosotros. Y no depende tanto de lo que pensamos, de, de, de lo que percibimos. Nosotros no estamos percibiendo miedo, sino que depende de lo que pensamos. ¿Por qué? Porque estamos imaginando el miedo. Generalmente el miedo viene más de lo imaginario que de lo que estamos viendo afuera. ¿sí? Eso le quería, le quería compartir con respecto al contexto este donde nosotros estamos creando. John, adelante. Hay algo que, que ahorita que hice una palabrita me trajo un recuerdo de... Si usted se porta mal, va a llegar el coco y se lo lleva. Entonces, generando desde pequeños ciertos miedos a ciertas cosas y vamos creciendo con esos miedos. Que sin querer queriendo a nuestros padres, como para que hiciéramos caso no aprendiéramos a comportar de una manera, nos fueron creando ciertos miedos que en nuestra juventud y ya nuestra parte de vida adulta los se empiezan a manifestar de forma muy distinta como falta de seguridad y cosas así por el estilo. Y es donde empieza nuestro proceso, empezar a eliminar nuestros miedos, a afrontarlos, a salir adelante con ellos. Eh, el miedo es esencial en nuestras vidas. Es ese que nos da ese impulso para poder seguir hacia adelante y avanzar nuevas metas, nuevos logros, todas las cosas por el estilo. Yo diría que el miedo es... Parte esencial de nuestra vida, sabiéndolo manejar. Eh, nada, nada más. Mil gracias a todos. Recuerden sonreír y le doy la palabra a quién. ¿Quién sigue? Yo acabo de entrar. ¿Eh? ¿Quién habló recién? Ah, Boris. ¿Cómo estás, Boris? Hola, ¿qué tal? Gusto saludarlos. Adelante. Corriendo, tratando de ingresar yo desde mi desde mi celular porque no puedo, parece llegar a las 7, pero corrí, trataba de meter en mi celular el, la comunicación, pero placer de verlos y me encanta, veo que están hablando sobre el miedo, me parece interesante el tema, así que voy a escucharlos un poquito más para poder opinar, pero bienvenidos o me, me siento feliz de estar con ustedes, veo a José ahí, a Tad, veo a John, veo a Marcos, ¿a quién más veo? A ver. Este, algunos más que están, Claudia, Jessica, Débora, Francis, qué maravilla, tanta gente aquí, qué bueno eso, me gusta mucho saber que somos parte de una comunidad de amigos que podemos compartir muy buenas ideas. De paso, eh, mientras hablaban del miedo, me parece interesante porque yo en mi libro, mi yo exitoso, menciono un poco acerca de esos miedos como limitantes, ¿no? como limitantes desde la perspectiva misma del ser humano, a veces no somos eh, no sabemos que somos parte de ese miedo, porque sencillamente no hemos hecho conciencia de él. Porque el miedo es, un, es un, un limitante interno, ¿no? Es un limitante del ser humano interno, creado, adquirido, o influenciado de alguna manera del entorno, o traído a veces desde la familia por el sistema de crianza que hemos tenido, o un sistema de, de manera de interpretar aquellas cosas que nos han sido de alguna manera relevantes en sentido negativo. ¿no? Lo comento así de pasada para entrar en el tema que me parece paso interesante. Bárbaro, gracias Boris, cuando quieras conversar, podés levantar la manito abajo, tenés, haces clic en la pantalla, abajo, participantes, y luego levantar la mano para poder conversar, activas tu micrófono, desde el lado izquierdo abajo también. ¿Quién sigue? ¿Quién más quiere Opination? Adelante, Abdel. Bueno, a mí me ha ocurrido una idea, eh, en ese momento yo creo que el, que el miedo es un sabotaje mental cuando nosotros lo damos poder más lo que eh, más merece porque el miedo normalmente hay que enfrentarlo hay que ponerlo enfrente para avanzar porque la solución siempre tiene que eh, encontrarla de, detrás eh, de ese miedo a veces uno para tomar decisiones o para hacer tareas y dice, bueno, voy a dejarlo para mañana para pasado mañana es lo que está generando eso, porque son pequeños detalles lo que, eh, que está dejando que el miedo le está eh, ganando y para enfrentar cualquier miedo, porque el miedo se puede eh, aumentar su poder cuando lo dejamos para después y cualquier cosa que nosotros sentimos o observamos o traemos a nuestro consciente, a la parte consciente de nosotros, estamos conscientes de esa parte, ya es fácil eliminarlo y seguir para adelante para preparar para otros miedos que sean más, eh, más fuertes, porque siempre para tener la felicidad y para vivirla siempre hay que eh, enfrentar algo. Porque la vida, sin enfrentar ni fracaso, ni miedo, ni esas cosas, no vas a tener un sabor. Uno tiene que disfrutar. Eh, a veces yo, cuando termino mi trabajo, bueno, a veces me descanso, me descanso un ratico y digo, bueno, gracias al Señor que me permitió hacer esas tareas. Y mañana será otro día, voy a dejar que mi cuerpo, mi mente se descansa para prepararse para el día siguiente, porque la vida sigue con tu miedo o sin tu miedo. La vida va a seguir. Es decir, también tenemos que dejar a la parte, porque hay muchas cosas que nosotros no podemos eh, eliminar. Tenemos que dejarla al Creador, porque él el que puede resolver las cosas más difíciles para nosotros. Claro, no. uh, hay una una cosa, un proverbio árabe que dice: Decirlo El ser español, humano, eh, el proverbio árabe, pues si no. Sí, se sí, lo voy a traducir en árabe, en Dale. español. Dice que el ser humano en el pensamiento es Dios en la realización. En la parte de nosotros, es que son nosotros, eh, hay un, una cosa que le dicen, bueno, para echar broma, pero disculpen la palabra, pero lo voy a decir porque a veces la gente no hace una técnica, no es una técnica, solamente una cosa que lo dicen para moverse a la gente. Dicen, hay una técnica de M-E-T. Mover el trasero. M -E muévete el trasero. Eso uno, eh, Esa es la mejor, técnica favorita de Pat. <risas> correcto no, es decir que uno, uno tiene que hacerla sin movilización porque el mundo es en base de movimiento el no vamos a, el Dios nos garantiza por ejemplo el pan de nosotros pero si te quedas en tu casa nunca ese pan te va a llegar gracias que va a ser el, el primer paso y las cosas vienen poco a poco y a veces hay gente hay personas lamentablemente que, que son duras con uno mismo. Uno no tiene. Y si pregunto a ustedes, ¿quién de ustedes abrazó a uno mismo hoy? Gracias al Señor. Eso es lo más importante. Si uno no abraza a uno mismo, no se ve en el espejo y digo, gracias a Dios por ese paso, por esa bendición, por la gracia. <risa> ¿Cómo hiciste, Pac? Eso es correcto. La belleza viene de uno mismo, del interior de uno. Porque vale. todo lo que viene de la parte externa es causa de la parte interna de nosotros. Bien. Y, y también el agradecimiento es una cosa muy, muy noble. Eso representa al Creador. Ahí está el Creador y cuando está el creador contigo nadie puede contra ti nadie Estupendo. Estupendo. No gracias abdel vamos claudia claudia francis jessica vamos en ese orden dale sí, bien. Eh, pues yo quería también agregar eh, que pasa acerca el micrófono clau sí, sí. Ah, bueno ya me escuchan bien ¿me escucha? Dale, dale, ahí, ponelo ahí cerca de la boca, así se escucha. Ok, ok. Este, bien, ¿qué es lo que pasa también? Eh, ¿Qué es lo que sucede? Cuando tenemos este miedo, pero tenemos cierta reacción de nuestro entorno que nos uh, hace que continuemos con este miedo, es decir, eh, quizá yo no yo no afronto una situación que me genera miedo porque entonces me tengo que ser responsable de, de mis decisiones o de lo que yo hago con mi vida. No sé si me de entender. De vuelta, por favor, que se escucha muy bajo, no te, no te seguí en lo último. Ok. Yeah. Quizás ciertas actitudes que nosotros podemos ir desarrollando se deba al miedo de enfrentar la responsabilidad de nuestros actos en nuestra vida. Uh, alguna actitud, no sé, de rechazo a la gente es porque yo tengo miedo en realidad de mostrar mi sensibilidad. Eh, un miedo, una actitud quizá temeraria, eh, no sé, quizá provenga de, del miedo a, a enfrentar eh, las situaciones, como bien dicen, del pasado que me marcaron y que ahora yo hago una coraza, ¿no? Entonces, ¿cuántas personas no tienen la conciencia de detectar el origen de su miedo y no pueden realizar algo al respecto y siguen, este, eh, perdón, es que me acaban de, de hacer una señal aquí, eh, y bueno, eh, esta, esta gente sigue lastim lastimando que personas, por un miedo que no se ha tratado en su origen. Te sigo. Ahora sí. Jessica, adelante. Al fin dejate el teléfono, Jessica. ¿Quién te llamó? ¿Cómo puede ser? ¿Te llama hasta ahora cuando estás en el medio del café con cinta, a vos te parece? Tenés que activar tu audio, Jessy. Francis, la primera que abre el micrófono, habla. Ya, yeah. hola. hola. Hola, hola. Dale Jessy. Fíjate que, que me llamó un tío de Inglaterra que ni él ni yo lo conocemos, solamente por online. Y justo y ahora el tío te llaman en medio del café consciente, te llama tío de Inglaterra, tío. a ver si llama en otro momento. ¡Qué cosa? Imagínate. ¿A vos te parece, John? Mejor, <risa> así lo invita para el café consciente. Muy mal. Sí. No, ya, ya mi familia ya le dije, ya voy a estar este en internet. Se fueron, ¿no? Yo ya la próxima semana voy a desinstalar todos los celulares todos los televisores para estar acá en, en Café Consciente. Eso. Bien, bueno, eh, les cuento, yo soy este clown y dentro del clown nos hacen eh, diferentes ejercicios de cómo superar el fracaso. Entonces nos estaban comentando, ¿no?, de que la sociedad es tan marcante de que te exigen que siempre tengas éxito en tu vida, que eso es lo que a veces nos impide a poder realizar las cosas que nosotros tenemos porque tenemos miedo a fracasar. Entonces, al no saber si me va a ir bien o mal en esa situación que vamos a hacer, nos paralizamos y estamos, no, qué vergüenza, mejor no lo hago, y te das un paso al costado o lo piensas y ahí pasa un montón de tiempo y a las finales pues no te atreves a hacerlo. Y al menos yo les digo, sí es difícil, yo lo he vivido en carne propia, les cuento rapidito, cuando hice mi tesis, me asesoraron mal, tomé una mala decisión de seguir a mi asesora, tres veces me cambiaron mi tesis, yo me quedé paralizada, yo no quería saber nada de la tesis, y bueno, en fin, este año lo superé, estuve trabajando, crecí como profesional, todo, pero no podía terminar ese ciclo de mi tesis, y bueno, ahora ya me gradué, superé esa parte, saqué mis miedos y mis vergüenzas, y bueno, es parte de también las cosas que tenemos, como dijo Boris, eh, la mentalidad que tienen nuestros padres, ¿no? Que a veces también tienen miedo a que el niño sufra y te paraliza con algunos mensajes y cuando ya eres adulto, obviamente se ve el resultado, ¿no? Entonces, es cuestión de ver a aquellas personas que te van a influir bien, que te van a ayudar a crecer ver tu entorno y también como crecimiento personal, ¿no? ¿Qué te puede servir de las lecciones de las otras personas para poder enriquecerte? Y lo que siempre yo digo también a mis pacientes es, hazlo. Si, si de alguna forma te salió mal, aprendiste, pero nunca pierdes, siempre aprendes en esta vida. Eso. Gracias Jessica, Francis, adelante, luego Boris, luego Pat, luego Abdel. Bueno, buenas noches a todos, un saludo. Entonces ya con ustedes comentando un poquito lo que es el miedo, el miedo es saludable y necesario, sin embargo no debemos dejar que nos domine, es la energía, la fuerza, la adrenalina y todo esto nos puede ayudar y nos puede impulsar, no debemos dejar que nos detenga, el miedo es, es básico en nuestra vida y nos da solamente dos respuestas, es huir o paralizarnos. Entonces debemos de tener en cuenta que cuando es huida tenemos toda la fuerza necesaria y debemos emplearla y utilizarla. En el momento de que nos paraliza debemos de recordar que el, no hacer, que el estar quietos no significa no hacer nada. ¿Verdad? Hasta el estar quieto es difícil y a veces es necesario. Nos sirve para evaluar la situación y para evitar situaciones de riesgo para nuestra vida. Yo considero que hay hay miedo hacia cosas positivas y hacia cosas negativas. Pueden ser cosas negativas como el fracaso, como a no lograrlo, como a encontrar nuestros límites, miedo a no a no superarlo, a pensar de que no podemos y creerlo al final. Y también hay miedo hacia cosas positivas, como al triunfo, al éxito, al poder, al dinero. Hay gente que dice, "No, es que cuando yo tenga dinero yo me voy a volver malo, me voy a perder." o voy a equivocar mi camino, no es que con poder yo no sé qué voy a hacer, yo, yo, no, yo no me creo capaz de soportarlo, entonces inclusive a las cosas positivas le llegamos a tener miedo. Debemos de mantener el miedo en un nivel bajo, en un nivel que simplemente nos mantenga a salvo, usarlo como impulso y no dejar que nos detenga, o que sea este un motivo para no continuar. Entonces esa era mi participación y un saludo a todos. Gracias, Francis. Recuerden, se lo escribí por chat, pero se los digo por acá. Recuerden mantener las intervenciones de un minuto, así podemos intercambiar ideas más rápido, ¿sí? Eh, Boris. Boris eh, sí, Boris. A ver, dale, Boris. Activa el micrófono. Pat, también. Si entras, Pat, dale hasta que Boris active su mic. Ya está. Ok. Ahí lo, um, Ahí lo activo, Listo, listo, listo. Yo comienzo. ¿Quién? las damas primero o los varones depende. dale, dale Boris, dale vos después bueno, a para. Eh, yo quería, gracias Pat por darme el espacio la idea que yo quería plantear era que el miedo hay que buscar cómo resolverlo y yo tengo una manera como lo presento en mis conferencias es si yo imagino a Marcos, le digo Marcos te voy a empujar del piso número 17 eh, al vacío y tú me dices Boris yo tengo miedo tú sabes en qué voy a caer entonces yo te llevo al borde del, del edificio y te hago mirar abajo, hay un inmenso colchón de aire y antes que tú saltes, te cuento la experiencia de este hombre y lo hago saltar delante de ti para que veas que él cae al vacío y cae sobre el colchón. Entonces tú dices, ok, si él cayó sobre el colchón y cayó bien, entonces este, yo también lo puedo hacer. Tu miedo se va cuando tú conoces el resultado positivo de un hecho que aparentemente te, te bloquea. Esa es la manera como yo le explico a la gente Cómo a veces queremos romper miedos que son cognitivos, que están dentro de nosotros, que nos controlan externamente. Pero la manera de romper esos miedos es darle a conocer a la gente o darme a conocer a mí mismo, que después de una acción, dos cosas pueden pasar. Una puede ser experiencia y la otra puede ser que no lo logre. Conociendo el hecho, definitivamente mi pensamiento o mi miedo se va respecto a específicamente un hecho. Puedo ir cambiando esos hechos en hechos eh, sin miedo. Al, al conocer, al desarrollar cognitivamente cuál es el resultado que si yo rompiera ese, ese, esa barrera que tengo, ¿no? Esa es la manera como normalmente yo explico romper los miedos desde la, desde la cognición. Gracias Boris, bienvenida a Ruth, que entró un poquitito tarde, un poquitito nomás, ¿no? Nada, una hora diecisiete tarde, pero bienvenida igual. <risa> Eh, por cierto, Boris, si me decís que me vas Gracias. a tirar 17, yo te digo, saldamos primero. <risa> Pat, adelante. Saludos, Gracias. Boris. Ok, primero quiero saludar a Wilton Loaiza y a Kirito Kirigaya, que están escuchándonos en Radio Paradigma. Saludos, Tavo. Estamos pendientes de, de las personas que están ahí escuchándonos. ¿eh? Um, algo que me gustó mucho de las participaciones anteriores es que coincidimos en que el miedo... Eh, es algo que tenemos que, que experimentar, pero a su vez no debemos de casarnos con ellos. Si algo no te está haciendo feliz, muévete. Si algo no te está ayudando a crecer, muévete. Si algo no te está sumando ni te está apoyando, mueve, muévete de, esa, de ese lugar, de esa persona, de, de esa situación. Está en nuestro poder de decisión, vuelvo a insistir, eh, el que nosotros tomemos de manera diferente las... Las realidades que se nos presentan. Acuérdense que no, ha, que no hay dos voluntades, solo hay una voluntad que es la divina. Y, y, y estoy de acuerdo con... Ay, se me, va, se me fue el nombre ahora sí. este Abdel. Que está en Venezuela. Abdel eh, Estoy de acuerdo con él que cuando nosotros logramos tener ese equilibrio con nuestro ser supremo, para mí Jesucristo, eh, para otros, cualquier otra, otra denominación, otro nombre, cuando nosotros estamos encaminados a conocer ese ese dios que tenemos interno qué es lo que pasa que nos hace crecer una fe nos hace crecer esa fe en tal magnitud que no nos da miedo o nada por qué porque tenemos la certeza de que algo arriba está a nuestro favor y que ese algo no es un dios de, de, de temor no es un dios que te va a señalar ni te va a culpar ni te va a ofender ni te va a agredir entonces, cualquier situación que tú te presentes en el día a día, mientras esté eh, de la mano de ese ser supremo, no te va a suceder nada. Solo van a ser experiencias que si son negativas, ¿qué es lo que vas a tener? A algo que analizar y algo con el cual poder trabajar para que en un, en un tiempo determinado no tenga no tenga el, la misma respuesta. Ya que tú analizaste algo, has mejorado. Y ya que has mejorado, vas a ir poco a poco encaminado a qué? A, a vivir la vida y disfrutar al máximo, que eso es lo, lo principal, ¿verdad? Bien, dos más, dos personas más y empezamos la, el, el círculo del cierre. Vayan preparando el cierre. Acuérdense que son 30 segundos para decir de qué se trata, quiénes son ustedes, o menos de 30 segundos. No se cuelguen, por favor, una hora diciendo de, qué, de a qué se dedican, porque si no, imagínense, piensen en el usuario de YouTube que quiere saber no sé, ¿a qué se dedica Jessica? Y tienen que esperar siete personas hablando cinco minutos, así que piensen en eso, ¿sí? Cortita la, eh, cortito el cierre. Eh, ¿Qué van a hacer? Una presentación muy rápida de pocos segundos de a qué se dedican y la última recomendación para el usuario que lo está viendo offline, ¿sí? El usuario que lo va a ver en YouTube, aparte de todos los que lo están siguiendo acá en Paradigma Radio y en Zoom. Dice Wilton Loaiza, eh, No sentir miedo debe ser como creerse el cuento. Y también manda saludos Kirito Kirigaya, desde Lima, Perú. ¿Ah? Y manda un saludo, obviamente, Tau a todos los oyentes. Bien, vamos Nilda. Nilda, Abdel, y empezamos la vuelta de cierre. Bueno, Marcos, pues yo voy a hacer eh, esa observación final y también aprovecho y hago el cierre de una para que no tengamos que volver hasta acá. Dale. Y debo decir para mí que el miedo, en principio, debe desmitificarse. La invitación que yo hago es dejar de tenerle miedo al miedo, que se ha dicho todo el programa, pero ¿cómo dejo de tenerle miedo al miedo? Primero entendiendo que este es un mecanismo de defensa que nuestro inconsciente detona para protegernos y que la mejor manera de usar el miedo es, primero, hacerlo consciente, eh, segundo, desnudarlo para descubrir la raíz de ese miedo, y tercero, hacer consciente de... ¿cuál es mi situación o cuál sería mi situación si no actúo por culpa de ese miedo? luego, pues creo finalmente un escenario positivo en el que puedo encarar las situaciones de miedo eh, analizando la periferia, porque podría darme cuenta de que no hay razones para el miedo cuando, me, cuando veo a mi alrededor y encuentro otras uh, razones que también deben alimentar la situación, y finalmente cuando entiendo que tengo las armas las, mm, correctas necesarias para encarar esa situación de miedo. Yo creo que antes, durante y después de una situación de miedo, para mí, y en eso me sumo a Abdelkarim y por supuesto a Pat, para mí la fuerza más grande y el, el de donde me hago, más grande donde me... me eh, a, se me va la palabra, pero de, de donde yo definitivamente me agarro con más fuerza es de mi fe, de mi fe en que Dios está conmigo y nada puede ser malo si Él está conmigo. Uh, Nilda Urdaneta en todas mis redes sociales los espero el, el miércoles por aquí por Paradigma Radio, un abrazo grande a todos mis amigos de Paradigma Radio, Francis Martínez que siempre nos acompaña en el programa desde Guatemala, un abrazo para ti y a todos pues muy buenas noches gracias Marco por invitarme Gracias Nilda, acordate de seguirla, Nilda Urdaneta. Urdaneta igualmente en el video acá lo vas a ver cómo está escrito, adelante Abdel Bueno, yo soy corredor, bueno, vendedor de seguros Mm, tengo Master mm, Couch de PNL, pero no voy a dejar de comentar algo sobre lo que comentó Claudia. Eh, ¿Qué pasa? Nunca, nunca sientes que eres víctima de una cosa, una situación que pasó en el pasado. Porque si te da poder a eso, nunca vas a salir de ahí y se va a repetir cada día porque un surco en eh, neuronas, que una neurona pasó una información a otra y se va a seguir siempre cuando tú vas a recordar o sentir lo mismo, siempre va a repetir. Tú tienes que soltar eso, porque tú que lo da poder, yo en lo personal, yo llegué, tengo 11 años aquí en Venezuela, yo valoro mucho. A las mujeres porque son las luchadoras emprendedoras tienen todas las cualidades más maravillosas que existen en el mundo de verdad lo aprende aquí en latinoamérica cosa que no tengo en mi país tú tienes que dar el poder a ti mismo para salir de esos sentimientos que siempre te van a, a repetir si no los sueltas Suelta, eso se quedó en el pasado. Empieza de nuevo. Si quieres cambiar, tú puedes empezar de tu presente y para adelante. El objetivo tuyo, sí, es fácil. Se si puedes y lo vas a hacer. Hace tan sencillo. Y bendiciones para todos. Gracias Abdel. Bueno, no me dieron ni bola lo que dije. Empezaron a Nilda cerró Abdel cerró. Viste yo no sé ni para qué estoy acá. Yo creo que mejor me voy. Yo estoy aquí. Cuando yo quieran, no estoy aquí. hagan lo que quieran Bueno yo estoy aquí. Vamos con Ya que las mujeres son empoderadas, De los hombres no dijo nada, viste Dijo las mujeres son valientes, los hombres no Así que vamos con una mujer muy valiente Que yo admiro mucho, Pat H.C. Mentora Adelante, cierre nomás Gracias, Marco Cierre. Bueno, eh, yo también te admiro mucho, admiro mucho lo que haces con este café consciente. Los amo a todos. Este, eh, Solo quiero dejarles esta frase, todo es bueno para el que cree en Dios. Debemos de tener fe, fe de que las cosas van a suceder y suceden, de verdad. Es algo, si quieren algo mágico, es eso. Todo es bueno para el que cree en Dios. Mi nombre es Patricia Hernández Carrillo, soy mentora en el ámbito de, del desarrollo personal y me pueden encontrar en Facebook como PAC HC Mentora. Saludos a todos. ¿Cómo está escrito? Como verás abajo donde ella está hablando, así que ahí lo podés identificar. Claudia. Ah, muy bien, pues yo soy Claudia Corre, o así me encuentran en Instagram y en Facebook. Eh, pues gracias por la invitación, por este primer Café Consciente, saludos a todos. Y bueno, acerca del miedo como cierre, pues hay que aprender a identificar nuestros paradigmas, hay que ver qué es lo que no nos permite avanzar, las actitudes que nos están causando problemas, y hay que buscar el, el origen, y bueno, yo principalmente he trabajado con asociaciones civiles, ayuda a migrantes eh, y como organizadora de eventos deportivos, pero estoy feliz de estar con ustedes, saludos Gracias Claudia eh, Sean Bueno, eh, mi nombre es John, John Freddy Barón ya varios días en Café Consciente gracias Marcos por este espacio de verdad es lo más grande enriquecedor que puede tener uno Grandes y excelentes personas que tengo aquí, admiro mucho, Milda, es una de las que admiro, Marcos, Abdel, qué gran impresión me diste, se ve que eso es una elegancia de persona, Pat, te quiero muchísimo, un saludo para todos los que están viendo y van a ver, porque tú, Café Consciente, síganos todos los lunes a las 7 de la noche, muchísimas gracias para todos, yo lo único que les puedo decir es que el miedo es la supervivencia de nosotros. El miedo es la supervivencia. Y el consejo que siempre les doy a todos, recuerden sonreír. Gracias, Sean. Eh, Jessica. Hola. Ya. Vale. Bueno, mi nombre es Jessica Landauro, soy psicóloga, más soy clown. Entonces, eh, me encanta ver sonreír a las personas y de lo poquito que yo pueda hacer, me considero un instrumento nada más. Un fuerte abrazo para todos y al menos sigamos siendo el cambio que nosotros queremos en el mundo, ¿no? Un beso a todos. Gracias, hermosa frase. Eh, Francis. Ok, entonces un saludo para todos y como cierra, el miedo siempre va a estar. Será una constante en nuestra vida, entonces lo que debemos de hacer es quitar las excusas. Porque el miedo no lo podemos quitar, pero podemos quitar las excusas a avanzar. Entonces, continuar siempre para adelante, con miedo sin él, hay que hacer las cosas. Siempre adelante. Bueno, yo soy Francis Martínez, profesora, educadora especial, psicóloga, docente. Eh, me dedico a capacitaciones, soy formadora y orientadora de jóvenes y parejas. Y es un gusto para todos y nos vemos en Guatemala a las seis todos los dos. Boris. Hola, muchas gracias por invitarme, Marcos. Para mí es un privilegio participar con ustedes. Yo soy doctor en psicología educacional y tutorial. Tengo una maestría en resolución de conflictos y mediación. Soy conferencista, 34 años. Soy teólogo de profesión. Fui pastor de algunas congregaciones y me dediqué a la, a la docencia. Soy profesor en tres universidades acá y una de las más especiales Trabajo de desarrollo humano e inteligencia emocional para la Policía Nacional. Soy asesor de la policía en desarrollo humano, trabajando con los eh, oficiales de la policía, mejorando el trato con el cliente, especialmente con el usuario. Respecto al miedo, solo puedo decir lo siguiente. Si tú conoces dónde parte, lo resuelves. Es muy simple. Es posible. Muchas gracias por invitarme. Gracias, gracias a todos por estar. Para mí, como ya saben, es, es un enorme placer, un enorme enorme privilegio que ustedes se tomen su tiempo para entrar a este Café Consciente y eh, compartir información que nos empodera a todos. Estamos generando una comunidad muy linda, somos poquitos todavía en el grupo, pero como, como saben, mejor un grupito chiquito donde conversemos, donde compartamos, y no un grupo de 10.000 donde no habla ninguno. Así que bienvenido sea al grupito nuevo que acabamos, acabamos de hacer de, em, de Café Consciente. Entonces, para vos que lo estás viendo en YouTube, esto fue todo por hoy. Acordate de seguir a cada uno de estos líderes, los podés buscar, como cada uno te dijo, con el nombrecito que ves ahí, los buscas en Facebook y los vas a encontrar en Facebook, en Twitter, en Instagram, en Twitter, eh, ya dije Twitter dos veces, en todos lados. Si me buscas a mí, yo soy conferenciante. En Periscope, Confe yo soy conferencista, escritor. Eh, más que nada me gusta el desarrollo de la conciencia del liderazgo, como habrás visto, y me encontrás en pensar en grande lat.com. Pensar en grande lat de latinoamérica.com. Eh, ¿Qué más decirles? Si te gustó este video, compartí un café. ¿Cómo lo compartís? Compartí el video, compartílo con un hashtag que sea numeral, café consciente. Y te, te, te, te esperamos acá todos los lunes a las 9 horas de Argentina, a las 7 de Colombia y Perú, a las 6 de México porque México cambió el horario. Eh, ¿Qué más tenemos? Eh, Costa Rica a las 6, Costa Rica, ¿no? ¿O Guatemala? Guatemala. Guatemala a las 6 y bueno, en el grupo... Tenés el grupo también de Facebook Entra, buscarlo como Café Consciente Que en el costado derecho tenés toda la información Cómo ingresar, cómo invitar a los demás Cuál es el número de sala, todo Todo tenés ahí, todos los horarios internet. Nada más, eh, lo tenemos a Raúl que entró, Pero no tarde, mirá Si entró tarde Ruth, imagínate imagínate Raúl que entró 20 y 29 <risa> Así que Así que la próxima va a estar La próxima seguro que va la a estar la, la, la foto, la foto la, la, la, la foto, foto. Verá que ah, nosotros lo tenemos atado. Así, así, así. Todo es así. Todo ah, no es así. Está en está la entrada. Nilda, tenés, eh, activá para, por lo menos para la foto, Nilda, dale. Cafecito, Nilda. Para la foto menos que para cualquier cosa, porque se ha no. para la postería. <risa> Siempre. <risa> dijeron, está no, está no, no. Es que está ah, hora es. hermano, que de hora de recogerse ya. <risa> bueno, vamos, vamos con la fotito a la una, a las dos, quietitos, va. Eso, foto grupal. Excelente. Miedo. Saludos a todos. ¡Qué miedo! Abrazos nos vemos chicos, inmenso. no tengas miedo, que nos vemos el siguiente. Chau.